La mayoría de los empresarios y de las empresarias que hemos entrevistado estarían a favor de crear un Estado vasco. Eh, la razón principal que exponen para, eh, para estar a favor de ese Estado vasco sería, sería una razón política o sentimental, no tanto económica o empresarial respecto a sus negocios creen que sería positivo un estado vasco eh, porque traería cercanía eh, para la toma de decisiones se podría creen que se debería invertir más en, en investigación en educación y ese tipo de conceptos y no tanto no, no, no remarcan tanto unas ciertas ventajas en el ámbito económico eh, respecto a las eh, ...a los obstáculos que podría haber... ...en un proceso de creación del Estado Vasco... ...mencionan dos tipos de obstáculos... ...por un lado estarían eh, los obstáculos internos... Eh, ...que se refieren a la, la incapacidad... ...y la falta de interés para, traba para trabajar juntos... ...de los partidos políticos vascos... ...y luego por otra parte habría otros factores externos... ¿no? ...concretamente eh, la falta de voluntad... ...y la, la postura cerrada tanto de España como de Francia... ...para abordar un proceso de estas características... Sin embargo creen que en el mundo actual en el que la globalización económica ha creado una situación de interdependencia mundial tanto de estados como de diferentes empresas y economías, creen que esa, esa propia situación eh, podría eh, contrarrestar esa, eh, esa postura desfavorable de España, de Francia o contrarrestar su influencia para que ese estado vasco pudiera ser eh, viable en el, en el mundo actual. Y en cuanto a la Unión Europea mencionan su, eh, su, su opinión acerca de, de la necesidad de que ese Estado vasco eh, se, se encontrase dentro de la Unión Europea y aunque no tan, de una manera tan rígida también creen que sería positivo que la divisa del Estado vasco siguiera siendo el euro.